Vale ¿Qué? Ya ha muerto, tío Qué susto me ha dado Joder Qué susto me ha dado, tío Super F, chavales sido capaz de hacerlo realidad, ¿sabes? Esto por ahí... Es que estaba abierta por los dos lados, es que lo no teníamos mal hecho esto yo. Vale, perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Darme la espada un momento. Esto aquí, esto aquí. Vale, lo tenemos, chavales. Ahora sí, chavales. Hemos recuperado recuperar cinco niveles. Al menos. Ahora sí, me voy, a, me voy a dejar aquí un rato esto, aunque ya te digo, no sé si, si hacerlo más profundo, tío, es no duda que tengo. Yo puedo coger agua y hacerlo más profundo, tío, en plan que puedo albergar la hostia, ¿sabes? De, de bichos. Entonces ponía, o qué? Tira para abajo, cállate para abajo. ¿Cómo lo podemos hacer, tío? A lo mejor... Espérate. A lo mejor tendría que ser más amplio yo, ¿sabes? O sea, estar yo más alejado, tío. Estar yo por esta altura. Y que ellos tengan más hueco. ¿Sabes? En plan... tenga más hueco para caer, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, están como muy aprisionados, tío ¡Ey! Olo, olo, olo. No, a lo mejor es una buena idea, tío ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Oh! <risa> ¿Qué hostia te he mandado, tío? Vale, vale, nos va a costar, eh, pero lo conseguiremos. Es que también salen por el otro lado, tío. Son unas pesadas. Tira para abajo. Vale, vale. <ríe> Qué hostia nos ha dado, tío. Vale, vale, guay. De momento creo que está acá. Muchas gracias, Jaiza Sánchez, por eso se con 10 viewers. <ríe> Bienvenidos a todos. Estoy intentando no morir, ¿vale? He muerto como 20 veces ya, pero bueno. Aquí estamos. Con la granjilla esta. La experiencia de arañitas. Bienvenidos a todos. Muy buena rompita el, el mofeta furri. <ríe> Hola, bro, ¿qué tal? Muy bien, tío. Aquí muriendo, saco. Muy buenas, Junior. Muy bien, Junior. Y muy buena, rompite. Bienvenidos, chicos. Willkommen. No me quiero pegar esto, tú. Muchas pues gracias por ese follow. Marilia nubeca de tu hermano, hermana Un generador de mobs Sí, tío, lo, lo acabo de encontrar <risa> Llevo aquí como... hoy, Si queréis os cuento la historia Pero básicamente me metí aquí porque... Muy buenas, Marian Y eh, le he dado las gracias a Yaiza, ¿no? Por el host Creo que sí Muchas gracias Mejor no lo rompas, protégelo No, no, si es que no lo quiero romper El tema es que lo que estoy haciendo A ver si como lo explico Es hacerle más hueco, ¿vale? Para que... Hostia, pero te lo estoy liando. No, no se capéis. No, no, no, no, no. Se me está liando, se me está liando, chavales. Se me está liando. ¡No! Quería hacerlo más grande, ¿sabes? Para que tengan más hueco. Les he puesto agua al fondo. Pero se me está liando, que flipa. ¿eh? <risa> Hola, vale, sí, Yaiza, protégelo y úsalo para farmear. Correcto, eso es lo que quería hacer. Que pongan torchas, pero si pongo antorchas, ¿se eh, dejarán de salir o qué? No creo, ¿no? Uf, esto es imposible, me van a tumbar para abajo, tío. Me han muerto como ocho veces aquí. A ver, a ver, a ver. O sea, si les pongo antorchas, seguirán saliendo, ¿no? Eso da igual. No trates de hacer hueco. La salida está para unos muros, solo ponle techo, pared y listo. Comprimimos, ¿no? Vale, vale. A ver si no palmamos, eh. Entonces voy a tener que quitar el agua un momento. Eh... Pues son súper listas, eh. A ver, un momento. ¿Dónde está el foco del agua? Ahí, ahí. Vale, esto va a ser complicado, ya te lo digo. Porque creo que no tengo todos los materiales para rellenarlo. Venga, vamos a subir por arriba. Efectivamente, no tengo los materiales para rellenarlo. A ver, un momento. Tengo que pillar más de arriba, eh. Muy es que, claro, muy como, muy... como he podido matar tantas veces, muchacho, pues el follow, ahora te leo un momentín. Ah, rompite. Muchachos, leo ese follow, tú y no lo voy. Vamos a coger de aquí, tío. No, de aquí no. Entonces me decís que hay que comprimirlas, ¿no? Ok. Es una locura, ¿eh? O sea, ha habido momentos... ¿Qué haces ahí? baja Ha sido una locura, tío. Ha habido momentos que ha sido una locura, tío bueno, tengo que hacer el clip de cuando me caí la primera vez, tío. Estaba petado. Esos generadores son peligrosos, pero si sabes manejarlos pueden servir de mucho. Exacto, exacto. <risa> ya te digo, Rombite. Que hay un error del juego que hace que salgan de los muros. ¿Qué dices? Ah, claro, no deberían caber, ¿no? Por el muro o qué. Mejor sería si hubiesen dos o tres muros para evitar que salgan. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo lo que me decís, Rombite. poco cogido mucho, ¿verdad? Pero hay que pillar un poquito más. Amuro gruesos menos posibilidad de escape, creo. Vale. Me fío yo, me fío de ¿eh? lo que me digáis. Yo en este juego tendré, pues, 40 horas, 50 horas, algo así. Sinceramente es eso. No sabía que tenía tanto trasfondo el juego, entonces... Pues yo normalmente solo streamar Apex y tal, pero... Pero en mis ratos libres y cuando me quema la cabeza mucho, ¿sabes? Me, me meto aquí y me pongo a picar y es la hostia. Bien, ¿y tú cómo yo? Guay, tío, muy guay, Levin, gracias por preguntar, tío. Aquí con la sorpresa que hemos tenido de la gran jaca esta, tú. Ahora os enseño la casa, chavales, ya, ya veréis, ya veréis. No es un casón, pero tengo mis animales, ¿eh? Tengo mis vaquitas, tengo mi, mi arco mamado, tengo. Tengo mi caña de pescar mamadísima también. O sea, cuidado, eh. Cuidado con el bostón. Eso sí que lo he hecho, ¿eh? eh. Conste que cuando juegues a multijugador todo será muy diferente. Ya, ya, me imagino, me imagino. Pero. Pero de momento. Yo, sinceramente, me compré este juego para aprender a jugarlo, básicamente, chavales. Entonces. Si lo he entendido bien, ¿vale? Si he entendido bien vuestras palabras. Hemos de encerrarlas o super mega comprimidas oh, en plan, ¿así está bien o, ¿o comprimiríais más? Eh, me encanta tu melena, hostia, gracias eh, la tenía mucho más larga, eh, pero me, me lo he cortado para sanear el pelo pero básicamente, mira, si no voy a impiar. de momento lo llevo así de largo me llegaba hasta eh, el culo, ¿sabes? <ríe> muchas gracias, María ¿es la versión de Java de Windows 10? es la de Windows 10 eh, rompite. La diferencia es mínima, pero creo que Windows 10 puedes vincularla con el móvil, Nintendo Switch aquí, pues, joder. Eh, creo que sí está bien. Vale, en principio nos fiamos, ¿no? Le voy a poner más antorchas, si es posible. ¿eh? A ver, un momento. No, ya que me habéis dicho que no pasa nada por las antorchas. Y ya está, ¿no? Eh, creo que sí está bien el león ya, eh. Tender, ese elegante, Levin. Igual apenas estoy aprendiendo, joder, me creo... ¡Oh, qué guay! Pues mira, aprenderemos juntos. Si pones antorchas alrededor del bloque de generación, ya no salen. Ah, entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Pues entonces... Pero... Eh... Resolveremos una duda. ¿Qué eh... lo quito, no? Y todo guay. Pero ahora, por ejemplo, si yo lo cierro y me voy cuando vuelvo, va a estar petado. O simplemente tengo que estar para que salgan alrededor no adyacentes por eso alrededor eh no, no no no me he enterado no me he enterado ah no mira así ya están ahí eh. vale vale vale pues entonces ya está funciona me vale, me vale. No quiero palmarla. Venga, vámonos para vámonos pa casa ya, tío. ¿He palmado tanto? Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos Venga, chavales, voy para casa. El camino es largo de cojones, eh. ya os lo digo. Pero me lo sé, me lo sé. Hasta luego. Que ya le echo de menos, tío. Está como dos horas abajo en el underground, tú. Ella juega LOL y Minecraft y se le da muy bien, la verdad, oh, qué guay, tío. Listo, ya te sigo. Si gustas, seguirme adelante. Vale, luego, luego lo miramos sin problema. Yo el Twitter solo lo uso para, para avisar cuando estoy en directo y tal, pero... Ahora claro, sin problema, living. Muchas no, gracias, tío, por ese follow. A ver... Eh... Hay que guardar cosas, chavales. Hay que guardar cosas, chavales. A ver... ¿Le ponemos Foxy o qué le ponemos? mira lo está ahí. Ay, qué majo. No sé qué darle para que se enamore de mí tampoco, eh. No pone bloques de resto en como muro. Eso es rojo. Ya, si lo he puesto por decoración uh. solo. No me ha gustado. <ríe> sí, tío. El zorro lo quería y dije, tienes que venir conmigo, hermano. A ver, tenemos comida aquí, ¿verdad? Ver un momento. Bueno, bueno. voy a guardar las cosas primero. Mira cuánta cuerda, chaval. <ríe> qué bestialidad tú. No tenía yo la cuerda? Ah, mira lo que os dije, tú. Los zorros crían con vallas dulces. ¡Hostia, pues tengo, tengo, tengo apuñados, eh! La super caña, ¿sabes? Todo esto lo consigo pescando, eh. En mi tiempo libre. Arco, tal, irrompible, puñetazo, infinidad. Poder 4, poder 1. Y estos libricos. Suerte, Marina 3, chavales. Ahora, si queréis, nos ponemos a pescar lo que queráis. Atracción 2, ¿sabes? Reparación 1. Esta caña es... Y me salió pescando, eh, con la caña... Una caña normal, vamos. Bueno, te dejo ir a comer, vale, Libby Muchas gracias por pasarte, tío, por ese follow. Que te aprovecha la comida, tío. Como tu novia ya te quiere, pero sus padres no. <risa> qué buena, María, qué buena. Ya te digo, chaval. 100%, eh. 100%. Entonces tendríamos que nombrar al hijo, ¿verdad? Entiendo, entiendo. Entiendo el percal. Vale, vamos a dejar la etiqueta. A ver... Tengo semillas de remolacha. Ole. Vale, vamos a dejar el hierro. Estos ojos no son de guardarlos, tío. Sí. Y tenemos que hacernos una rienda también. Así somos los zorros. <risa> La reparación te será inútil si no consigues orbes de experiencia. Entiendo, entiendo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que es lo que os dije. Tenía 23 niveles, pero así sido llegar a, a las arañas y palmar, tío. Y eso, perdió 23 niveles, he perdió eh, una equipación entera de oro, y perdió una espada de diamante. Por eso tengo tantos pescados, los habéis visto, ¿no? En la caja esa. De día no caminan mucho, pero de noche van a las vallas dulces o a las aldeas. Tío. Es rapidísimo, tío. Es rapidísimo. Y también, me, tío, y también me encontré unos saqueadores que me intentaron reventar. Me, me vinieron tres y los reventé. Pero claro, como el palmado se me ha ido el odio ese. O sea, han pasado cosas, ¿eh? ¡Han pasado cosas! ¡Oh, otra caña! ¡Atracción tres! ¡Uh! ¡Los puedo fusionar, ¿no? Y tengo dos monturas. O sea, que también habría que buscarse un caballo ya, ¿eh? O sea, ojete, ¿eh? Ojete con el Boston. Vale. Aquí. ¿No? Hemos dicho esta. Y esta. Oh, mama. Sí, señor. Sí, señor. Ven con papi. ¡Ay! Se me olvidó el nombre. ¡Fuck! No pasa nada. No pasa nada. Da igual. Calla de pesca. Soy un, soy un jodido, tío. Está preparado, ¿vale? De momento, no toco nada más. Se está acabando, chavales. En vuestras manos está, ¿eh? Sois tres. En vuestras manos está. Yo no digo nada. Si no, de momento se va a quedar así. Foxicito a la una. A la dos. ¿Tenemos ganador? ¡Tenemos ganador, Foxicito. Y a las tres, chaval. Enhorabuena. A los premiados. Ya lo tenemos, chavales. Nada. Ah. GG. Cierto, de ¿eh? caro. <ríe> y, no y no estoy dando vueltas como un tonto. ¡Eee! Te tengo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ya está, ya está, ya está. Vamos. Vámonos. Vente aquí. Vámonos. Así que. <ríe> Vámonos, chavales, lo tenemos. No, no, no, no, no, no, no, Que se quema, que se quema, no, no. Vente, vente, vente. Tranquilo, eh. Tranquilo. Todo está bien, eh. Calma. Todo está bien. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. No te preocupes que yo te defiendo, eh. Tengo la espada en la mano. Vámonos. La madre, chaval. Tenemos a la madre, chavales. Vente, vente. Vente, vente, vas a, conocer, vas a conocer a tu pareja. Entra, entra, entra. Pues... Mato rápido, eh. Mato rápido, la madre. Mato yeah, yeah, yeah. loco, mato loco. Ya, ya, ya. Qué monos. Son súper monos, tío. A ver. Quieto, quieto. Eh, quieta. Quieta aquí, ven. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¡La, perdió, la perdió. ¿Se ha perdido, la ha perdido! ¡Lol! dónde ha ido? ¿Se ha ido abajo? ¿Te has ido, te has ido a, a la reserva de agua? ¿Lol? ¿Se ha perdido? ¡No puede ser! Oye, oye, que la casa no es tan grande, que la casa mide un palmo, chaval. ¿No estará en, no estará en medio de la vacas ¿Hola? ¿F? Ah, no, está aquí. Eh, no te escondas ven aquí ven aquí mira os voy a poner en una de esto para vosotros vale mira entra aquí vale vale vale vale la tengo la tengo la tengo la tengo te tengo te tengo. Tengo, tengo, tengo, tengo baby. vale salte salte cerdo sal sal ¿Y la rienda? que he hecho con la rienda? Entra para allá. ¡Hala! Encerradas. Vale. F por la rienda, ¿eh? F por la rienda. ¡No! Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Tenéis que venir hacia mí. O bueno, o que vengan los cerdos. Esto va a ser difícil de cojones, tío. F por la rienda, tío coger otra rienda. ¿Eh? ¿Dónde estaba? No. Aquí. Se cortó. ¡Ah! ¡Se corta! Se será complejo ya, ¿eh, tío. <risa> Va a ser todo un espectáculo este. Eh, y todo lo que ha pasado hoy seguramente lo, lo corte, ¿vale? Lo, sube a lo suba a YouTube, ¿vale? Va a ser el primer vídeo que suba a YouTube de Minecraft. ¿Vale? Yo normalmente subía eh, su sub Apex, subía Rust eh, en su momento, hace años, y tal, igual, vale, vente, vente, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, ya está, ya está, ya está, perfecto, perfecto, me encanta, Hala. chavalillos, Hala. yo no quiero ver, yo no quiero ver, ya me lo contáis. Ya, ¿ya puedo mirar? hala eh, eh, eh. Vale. F por la segunda rienda... No, está aquí, ¿verdad? Nice. Ole, ya he criado, vale, vale. Ahora tengo que coger la etiqueta y se la ponemos, ¿verdad? Está allí, está allí tú. Vale, vamos a comer, que si no voy a estar F yo. Por fin, ya te digo. Déjalo solo, ya o sea, Por eso me he quitado, por eso me he No irá de ti, pero tampoco te seguirá. Vale, que eres indiferente, ¿no? Oye, que no te odio, pero que tampoco me gusta, ¿sabes? Sí, sí, ahora haré pan en María. Porque si el problema es el sol... Eh, tiene solución rápida, ¿eh? chavales. Ah, bueno, no. Bueno, sí, sí, sí, sí. Espérate, espérate. Debe darle luz. Vale. Vale, chavales. Es que el rollo es que como me lo hice para probar, al final ni he tenido en cuenta esas cosas, pero debería tenerlas en cuenta. Vale, no os preocupéis. Vamos a solucionar esto y me voy a cenar que tengo un agujero en el estómago. Y mira, para que veáis que el tito Boston no miente... Ahí lo tenéis. A ver. Esto está un poco manga por hombro, pero bueno, no me hagáis mucho caso. No pasa nada. A ver, aquí, ¿no? No os preocupéis, ¿eh? ahora lo protejo todo bien por arriba y tal, para que no me entre nadie. Vale, ¿algo así valdría o qué? Como lo veis. Como un tragaluz, exacto, exacto, un tragaluz, tío. Puto tragaluz, chaval. Yo quiero que mi granja esté, o sea, que mi, mi esto esté, mis cultivos estén indoor. Quiero despertarme, de, levantarme de la cama esa que tengo allí, ¿sabes? Y, y ver mis cultivos y, y oler, ¿sabes? Ah, que huele bien mi casa. Vale, a ver. A mí me parece que sí, ¿no? ¿O qué? Luego lo, luego lo decoraremos y, la, y todo eso. Vale, vale Musta, musta. Espérate, tengo algún Algún material así Exótico Bueno, lo podemos hacer con piedra En plan Diorita Con diorita lo podemos hacer ¿Sabes? Así como detallito A ver qué tal Mira, podemos hacer Quitar esto Vale, a ver si os gusta lo que voy a hacer Se me ha olvidado reventar todo el tronco de esto ¿no? mm. eh, eh, ¡Eh, eh, qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Otra vez no, tío. Otra vez las mantarallas estas voladoras no, tío. Que son muy pesadas, tío. Que me estoy haciendo la casa, por favor. Por favor. <ríe> no me dejan hacer el tragaluz madre tú ay mi madre tú vale vale a ver esto sí sí son son míralas míralas míralas esto me atacó el otro día tío encima no te dan nada fuck fuck F F F quita de aquí que estoy esperando que venga la manta raya es que te pegó el cielo. Son fantasmas. O sea que tenemos que pillarnos un gato. Sí o sí. ¡Ah! Te tengo ya. Llego a tener la espada de diamante, tío, y lo reviento. No me jodas la torre, ¿eh? Que te veo. Vale, vale. Ven, ven. Es que te tengo ya. Ahí estás. Prepárate para el F. No, no, ven hacia aquí. Ven hacia aquí. Pues es un poco tonta, ¿eh? O tonto, o como sea esto. Los gatos no saben bien, <risa> venga. Cuidado. Se ha cansado, ¿no quiere hostias o qué? ¡Para! No, me hizo por la espada. F. Vale, vale, pues ya está. Paso de él. Paso de él. Vamos a hacer esto. Muerto tío, qué susto me ha dado. No. Joder, qué susto me ha dado tío. Super Efe chavales. Ala hala, la ala ala. Ya que si sí está bien, ¿eh? Yo no puedo, yo no puedo saltar. Hasta que no te mate, no te vas a ir, ¿verdad? Toma, toma, toma. Toma, No me ha dado la perla, eh. No me la ha dado. Ah, no, sí. Ahí está. GG. Nice. A ver, ¿dónde la teníamos? Aquí, aquí. Nice. Que no, no hemos puesto la etiqueta, tíos. Que se me ha olvidado. Que no me lo habéis dicho. Que se me ha olvidado, chavales. Claro, tío, está siendo él ah. por el pobre zorro, tío. <risa> Ven aquí, cosita. Ven aquí. ¿Cómo se la pongo? O si es pequeño no se lo puedo poner. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Ha nacido, nacido una nueva. Esto. Una nueva mascota. Salud. Qué grande. Ahí estás. Ahora ya crecerás, eh. Espérate, voy a, voy a pescar tres cosas. A ver qué me sale y me voy. Y ya con esto lo tendríamos por ahí. Saludar saludarco, tú. Me saludarco. <risa> ¿Qué tiene? Infinidad 1. Ojo, ¿eh? Tú, oh, también oh. tridente. Eh. <risa> Infinidad 1, chaval. Un libro, un libro. Fotre, me está dando de todo, ¿eh? A ver, esto fuera. Esto fuera de esto afuera, de esto afuera, vale ¿Qué libro me ha dado? maldición de los artrópodos, penetrante esto es para que se la pone espada o para qué?